Poca complicada, pero bueno, estamos aquí para charlar, para seguir eh, desarrollando este espacio que lo hemos llamado un espacio de bienestar Exacto. Y hoy vamos a hablar puntualmente de cómo pueden estar relacionados nuestros pensamientos con el éxito, con eso que queremos concretar Lo que crees, creas, es así Ale? Lo que creo, lo que creo, lo creo, no? Y hoy les cuento sobre una palabra que se está usando un montón que mm. se llama, o sea que se denomina como mindset, no? Ah. Y este mindset en la traducción significa esta mentalidad que a veces tenemos de crecimiento uh -huh. o una mentalidad fija. Uh -huh. Viste que, a ver, hay veces que, como hemos hablado anteriormente, hay creencias que nos van limitando, esas sí. creencias okay. responden a unas conductas, después lo conectamos con todos estos estados emocionales que a veces pueden ser más generativos y otras veces menos generativos. Uh -huh. Pero eh, está bueno esto de mindset, es una palabra que lo que la posiciona Carol Dweck, que es una psicóloga, uh -huh. y empieza a. a a describir, ¿no? Cómo este conjunto de pensamientos y creencias van dando forma a nuestra vida. Lo que creo, sí. lo creo. Claro. Y en definitiva, hace años atrás esto era como descabellado y solo un cliché. Ejé. Y ahora es como, che, sí, lo que creo lo estoy creando, ¿no? Sí, sí. Y nos da la posibilidad de ser responsables de esto que estoy creando. Es que muchas veces nosotros mismos nos limitamos. Capaz que tenemos los recursos, las, las herramientas, pero tenemos una barrera, algo que no nos deja verlo, ¿no? Y que generalmente somos nosotros mismos los nosotros, que ponemos sí. esa barrera, más que en la afuera. Sí. Es que una pregunta que generalmente hago es, ¿qué vas a hacer cuando tengas éxito? Uh -huh. Y invito a todos los televidentes también a que se empiecen a pensar, porque uno está acostumbrado generalmente al fracaso, a que me cueste, uh -huh. o a que todo es difícil, o a que no voy a poder. Y eso es una mentalidad fija. Uh -huh. ¿sí? A las personas que tienen, que tienden una, a tener una mentalidad fija es. No le gustan los consejos, no le gustan las críticas, claro. cree que todo es imposible. Entonces, testarudo. Te ahí, sí. viste, me quedo ahí, como esto es fijo, esto es así, no voy a tener la posibilidad. Y aquellos que vamos teniendo también esta mentalidad de crecimiento, por ahí el caos lo vemos como una oportunidad, uh -huh. los errores lo empezamos, los empezamos a ver como aprendizajes, y es como que uno empieza a ser un poco más liviano, ¿no? a sentirse un poco más liviano. Y hay formas, como decían ustedes, de poder desarrollar esta mentalidad de crecimiento que somos todas por ahí las personas que nos estamos dedicando a esto, ¿no? Uh -huh. Y pensaba mucho también en la, en la serie de Mi otra yo. Ah, es esa serie que, nueva. Sabés que me la han recomendado mucho. No, la tienen. Ver, sí. La tienen que ver y Más o menos de qué va, sin spoiler. Sin spoiler, eh, <risa> trabaja mucho eh, todo lo que son las constelaciones familiares, sí. ¿sí? cómo se trabaja, cómo se repiten estas, estos, eh, patrones. estos patrones y esta, a ver, estas vinculaciones por cosas que a veces traemos transgeneracionalmente. Ajá. Entonces, lo que, los que estamos dedicándonos a esto, a esto <risa> digo, está muy bien logrado porque no hay cabos sueltos. Uh -huh. Y empezás a entender... En esta mentalidad de crecimiento, y sobre todo ¿no? eh, este canal que o esta plataforma que transmite masivamente, como ayuda a que no nos quedemos con este es mi destino, entonces no puedo hacer claro. nada, una mentalidad fija. Empiezan a haber un montón de posibilidades en donde la mente de crecimiento a la mentalidad de crecimiento empieza a entender que quizás puede haber una razón uh -huh. que muchas veces, o a veces, no viene de mi generación o no es propiamente mía. Claro, venimos y como... arrastrando... Todas esas, y termina siendo, pensamientos. Sí. Y se esa puede cortar con eso. Vida. Eso es lo importante, ¿no? Cortar con esos karmas, con claro. esas tradiciones que uno a veces cree que son verdades absolutas. Sí, que como que tenés el destino marcado y decís, bueno, es la que me queda, ¿no? Sí, esa es la mentalidad fija, uh -huh. ¿no? Entonces la, sí. la propuesta es que la gente empiece a conectar con esta mentalidad de crecimiento, ¿no? Uh -huh. Hay miles de estrategias, sobre sí. todo eh, invitarlos a ver esta serie porque te, te empiezan a resonar muchas cosas y empezás a averiguar. Uh -huh. Y creo que cuando la mente consciente ¿no?, tiene ya una, una respuesta y es como que te empezás a calmar. Y ahí decís, ah, puede uh -huh. ser que venga de acá. Y, y está bueno que, que bueno que se abran estas posibilidades para tener una está mejor bueno. calidad de vida. Y no repetir. Ahí ah, mostrábamos en la pantalla, vos nos mencionabas esta palabra mindset. Y hay diferentes tipos uh -huh. que se diferencian, cuáles son. Esto, la mentalidad fija, sí, sí es esta que ah, no bien. puedo cambiar. Y la mentalidad de crecimiento es aquella que yo puedo seguir desarrollando. No importa bien. la cantidad de años que tenga, no importa lo que te haya Perfecto. pasado, siempre está esta posibilidad de salir adelante. ¿no? Entonces, aprendemos del esfuerzo, ¿sí? eh, lideramos un poco más los retos que nos propone la vida y sí. los vemos bien. como oportunidades. Uh -huh. Y hay posibilidad de cambiarlo, a ver, si yo vengo siempre. con una mentalidad fija... Y me doy cuenta y hago el clic puedo pasar a, a, a ver las cosas de otra manera. Sí, porque empezás a conectar con tus fuerzas, con tus fortalezas y Ajá. empezás vos a verte desde otro lugar. Claro. Entonces la cabeza también, neurológicamente, empieza como a ablandarse en esta claro. eh, plasticidad neuronal. Fíjate que la mentalidad fija ignora el feedback, que es lo que les decía. No intenta lo suficiente, son los que se agotan fácilmente, claro. ¿no? Se tiran eh, la toalla. Sí, los errores son malos, sí. a mí no me puede pasar y esto va mucho a ver con estas creencias. O sea, Ajá. ¿soy bueno o soy malo si cometo un error? Es como un poco la zona de confort, ¿no? La mentalidad fija. Es la mentalidad fija, exactamente, la zona de confort. Entonces, no quiero probar un poquito más porque Por no es hacer que me equivoque. Bueno. bueno, la equivocación es parte de la vida, ¿no? Y aprender Pero de los errores buena. nos da la posibilidad. Creo que hay un montón de, de profesionales y un montón de herramientas para que la gente pueda salir. Creo que esa es la invitación más importante. Ajá. Hay maneras de salir, con constelaciones, con bio, con coaching... Fíjense que la propuesta de, de cambiar nuestro mindset para que uh -huh. sea mucho más positivo es primero entender para qué estoy en esta vida. Ajá. No empezar uh -huh. a conectar con mi misión de vida. Nuestro propósito, es, sería. Nuestro propósito, uh -huh. sí. Y el mindset son estos pensamientos y estas creencias que están alineados con ese propósito y sobre todo también con los valores. ¿Qué quiero sentir uh -huh. cuando hago lo que hago? Uh -huh. ¿Qué sí. es lo que más quiero sentir? Paz, tranquilidad, amor, ¿Y eso armonía. Se eh, Ale, a cualquier situación, no solamente a la laboral, puede ser una forma, un estilo de ver la vida, la pareja, uh -huh. lo que sea. Cualquiera. Uh -huh. Y generalmente, por ejemplo, en los procesos individuales, siempre agarramos un área. Uh -huh. Porque si vos decís, bueno, voy a agarrar pareja, tiempo libre, trabajo, claro. eh, no, la mente que dice, no, para, vamos a... Poco. Chao, ¿viste? Me estreso o me canso, o me entristezco sí. y me voy para adentro. Entonces, si agarras un área, como son entrenamientos mentales, sí uh -huh. con todas protocolos y técnicas, empezás a desarrollar este entrenamiento. Y lo aplicas a tus distintas áreas. No necesitas agarrar todas las, las uh -huh. áreas de tu vida. claro Y después te va, te vas haciendo solito, ¿no? Uh -huh. Y vas caminando como, como solito. Por eso la propuesta es esto: que, que sepan que hay un mindset, que todos tenemos un mindset, y eh, poder decir, bueno, estoy acá, estoy fija, creo que no voy a poder cambiar. O me doy una posibilidad y empiezo a expandir todas estas Perfecto. propuestas. Es la imagen, re lindo. ¿Se puede volver a compartir la última imagen que teníamos para terminar de ver el, el proceso? A ver, la que teníamos ahí, eso. Bueno, el propósito al mindset, recuerdo mis valores y mis creencias, y las metodologías, que sería? Sería, vale. por ejemplo, la biodecodificación, es una propuesta, okay, el coaching, bien. mindfulness, eh, constelaciones familiares. Perfecto. Hay un montón de metodologías que en este cuadrito lo que vemos, fíjense que trabajamos habilidades y tenemos estados de ánimo en, en el otro lado, ¿no? Todo apunta a la integralidad de la persona. Me encanta, todo eso es para llegar. Para a este llegar propósito. a tener una visión, poder tener sí, okay. la esperanza que desde la psicología positiva es una, por una sensación o un sentimiento que dejamos de tener. Está buenísima la propuesta de hoy para, para ponerla en práctica. Dejar de ser nuestros peores enemigos, Ay, nuestros mayores <risas> autoboicoteadores, <risas> Porque si hacemos el clic desde acá, vas a ver cómo de a poquito se empiezan a ampliar esos horizontes. Gracias, Sally, por ver. la verdad que muy lindo el tema de hoy. Gracias. gracias.